Como nos pudimos dar cuenta, Daniel nos informó que se van a dar estas dos cosas de manera simultánea, que en agosto vamos a tener las respuestas de los estudios, pero que la derogación de la resolución continúa en proceso y se está agilizando. La otra pregunta que te quisiéramos formular es, bueno, tenemos la resolución, pero ya se hizo la derogación como tal o tenemos que seguir esperando también hasta agosto. Por favor, si nos puedes responder esto. OK. Como ustedes se han podido dar cuenta, en las reuniones en las que ha participado FENASCOL siempre se han llevado todos los soportes necesarios. Se llevó de hecho un soporte de un proyecto de resolución que se llevó a cabo en 2017. Desde 2017 se empezó a hacer este trabajo porque pues, previamente también en 2013 FENASCOL Llevó la propuesta de derogación de estos, uh, de este articulado que habla acerca de la capacidad auditiva y desde ese momento se empezó a trabajar al respecto. ¿Qué sucedió en 2017 con lo que los documentos que nosotros habíamos llevado previamente? Pues el tema que se tienen estos centros de reconocimiento a los conductores. Desde los centros de reconocimiento dijeron, bueno, pero ¿cómo tendríamos nosotros que hacer también para reconocer las capacidades de la persona sorda si se requiere de un intérprete? Nosotros también hablamos y dijimos, se tiene que garantizar la comunicación a través del servicio de interpretación. Entonces, esto no solamente se limitó al tema de la derogación de la parte auditiva, sino a muchas cosas más. Por lo tanto, se tuvo que ampliar todo este articulado o toda la propuesta que se hizo sin embargo en 2019 se tuvo cambio de gobierno se tuvo cambio de las personas que están allí eh, la agencia y todos los entes encargados y por lo tanto pues no se pudo terminar con ese proyecto de resolución qué pasó después con estas nuevas personas encargadas se les dijo que ya se tenía este proyecto de resolución pero no quisieron hacerlo se habló entonces de hacer un acto administrativo para que a través de ese acto administrativo se derogara o se cambiara esa parte del articulado. Sin embargo, ellos no lo quieren hacer porque eh, tienen ciertos, um, ciertas dudas acerca de esta situación. La Agencia Nacional de Seguridad Vial está a cargo de este respecto. ¿Qué estamos haciendo nosotros como FENASCOL? Estamos enviando toda nuestra documentación nuevamente, estamos hablando con nuestros abogados asesores y hemos solicitado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que hagamos una mesa que nos sentemos desde los asesores jurídicos de la ANSB con los asesores jurídicos de FENASCOL para que se saque lo más pronto una respuesta frente a esta viabilidad jurídica. Porque no es algo que se pueda sacar de la noche a la mañana frente a lo que tiene que ver con la derogación de este articulado, lo que está allí en la resolución. Tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que hacerlo de una manera eh, paulatina. Sin embargo, esto va a ser de una manera simultánea a lo que tiene que ver con los acuerdos o con los estudios que van hasta agosto, que son los de las universidades. Erika, cuéntanos más. Muchas gracias, Henry. Por la aclaración que nos acabas de hacer, sabemos que la derogación de esta resolución o la reforma que se debe hacer no es un proceso que se debe de forma inmediata. Se están haciendo los avances para realizar el ajuste. La última pregunta sería, pues, algunas personas sordas se encuentran un poco confundidas con respecto a las funciones del Ministerio de Transporte. ¿Consideran que dentro del Ministerio funcionan las secretarías de movilidad? ¿Es lo mismo o son dos entidades aparte? ok bueno frente a eso las secretarías de movilidad hacen parte de las alcaldías municipales y distritales es como la secretaría de educación um, las secretarías de salud todas estas secretarías hacen parte de los entes municipales o distritales en la secretaría de transporte se expiden las licencias de conducción ¿Qué hace la, el Ministerio de Transporte? Es quien dicta los decretos, las leyes, toda esta parte eh, que tiene que ver con la normatividad que adoptan las secretarías de tránsito o las secretarías de movilidad. Tenemos el caso de muchas personas sordas que tienen su licencia de conducción tipo C1, C2 o C3 y que ya vencieron o están próximas a vencer, que son las que tienen que ver con transporte público, transporte de carga. ¿Qué hacen estas personas sordas que va a vencer esta licencia pronto? No se tienen que remitir al Ministerio de Transporte, sino que es con el ente que emitió su licencia de conducción. En este caso, necesitamos saber dónde se expidió esa licencia. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo actualmente? Que cuando se hace este requerimiento ante el ente emisor, ellos dicen resulta que no podemos hacer nada porque es la normativa que nos ha dado el Ministerio de Transporte. ¿Qué estamos haciendo nosotros como FENASCOL a este respecto? Estamos llenando una base de datos de casi mil personas con su licencia de conducción que están en esta situación. Al completar cada uno de los datos, nombre, cédula, eh, secretaría de movilidad que la emitió por ejemplo si es en el caso de santa marta entonces las estamos pasando de a poco a ministerio tal cual las tengamos para que ellos eh, puedan hacer este contacto y se pueda hacer esta renovación es algo que no se va a hacer pues tan rápido porque necesitamos llenar esta base de datos irla mandando a ministerio para que se hagan estos contactos y hacerlo de a poco por eso es que requerimos también que la comunidad nos ayude a hacer esta incidencia con las secretarías de movilidad para que se hable allí y también ellos sepan que se tiene que llegar a acuerdos con el Ministerio de Transporte. Es imposible que se haga de una manera individual. Por eso requerimos el apoyo de toda la comunidad en Colombia. Tal vez ustedes han visto que en Manizales, la Asociación de Sordos de Caldas hizo esta incidencia con la Secretaría de Movilidad. Entonces, de la misma manera, ellos se contactaron con Ministerio de Transporte. Ya se tiene esta entidad que se ha contactado la una con la otra. Acá en Bogotá, pues tenemos en la localidad de Suba, tenemos otras secretarías que están haciendo esta clase de incidencia para poder expedir la licencia de conducción. que es lo más importante para nosotros ahora? El tema de la derogación de ese articulado que está allí en la resolución. Algunos ya tienen eh, su transporte, sus licencias a través de la parte de los vehículos, los automóviles o las motos. Y resulta que algunos cuando quieren ir a sacar esta licencia nueva, no lo pueden hacer o cuando la quieren renovar, no lo pueden hacer debido a este articulado que está allí en la resolución. ¿Qué pasa? Que los estudios de las universidades van hasta agosto y son los que van a decir si eso sigue allí o no. Sin embargo, mientras tanto, queremos hacer este trabajo simultáneo para que se pueda verificar esa manera jurídica. Y además de lo que Henry dice, es que no vamos a esperar hasta agosto. Queremos hacer claridad en que... El tema de la viabilidad jurídica, de cambiar el articulado de la resolución, lo queremos hacer lo más pronto posible. Y es ir contactándose con las secretarías de movilidad a la vez que nosotros estamos hablando con ministerio. Y al mismo tiempo se va a continuar con los estudios de la universidad, de las universidades, y estos van hasta agosto. Exacto. Es por eso que nosotros como federación les queremos pedir a todos eh, no se preocupen, tal vez algunos están preocupados, tal vez algunos están exigiendo que sea para allá. Sin embargo, pues nosotros hemos hecho todo lo posible para que estas mesas se den lo, con la mayor celeridad posible y que se pueda dar esta respuesta mucho antes, ojalá antes de dos o tres meses. No queremos esperar hasta agosto, por lo cual seguimos haciendo esta incidencia. Esperamos que ustedes puedan confiar en nosotros, que no digan, ay, pero es que perdimos el tiempo, pero es que esta incidencia se ha perdido. No, nosotros seguimos manifestando nuestra posición y seguimos haciendo esta incidencia frente al Ministerio de Transporte. Esperamos que este video haya sido de claridad para todos. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego.